La verdad es que para este video no tengo una introducción así súper emocionante y toda la cosa como en otros videos, simplemente vamos a hacer clic y a crear todos los planos que necesitemos con ayuda de Excel y Dynamo, así que vamos a darle. Ok, para empezar tengo un proyecto en el cual no existen planos aún, o sea que iniciamos desde cero. En cuanto a Dynamo, estoy usando la versión 2.6, aunque muy probablemente vas a poder hacer esta automatización con cualquier versión de Dynamo 2. Bueno, como la idea es crear planos de forma masiva, qué mejor que un archivo de Excel para poner toda la información. Por aquí yo ya lo tengo creado y con una información muy básica. Aunque la automatización que vamos a hacer va a servir para poner cualquier cantidad de información que necesitemos para todos los planos. Y al final del video lo vamos a ver. Ahora, cuando estés creando tu archivo de Excel, debes de tener en cuenta que la información obligatoria es el número del plano y su nombre. Y en los encabezados puedes colocar lo que quieras. En este caso yo los puse en inglés, pero los puedes poner en español sin ningún problema. Realmente esos dos encabezados no nos van a servir de nada en Dynamo. Sin embargo, para el resto de propiedades de los planos es diferente. Como ves, yo aquí tengo dos encabezados que se llaman Drone By y Design By. Aquí sí los puse en inglés a propósito porque cuando creo un plano en Revit, mira que los dos parámetros que controlan quién dibujó y quién diseñó están escritos en inglés. Y esto es importante porque así Dynamo sabrá a qué parámetros ponerle cada información. Eso quiere decir entonces que si en tu caso tienes Revit en español, algunos de esos parámetros también estarán en español, por lo que en el archivo de Excel debes de ponerlos en español. Muy bien, con esa información ya puedes crear tu tabla de planos como quieras. Antes de crear la automatización debemos de tener en cuenta la hoja en el archivo de Excel donde pusimos los datos. En mi caso esa hoja se llama planos. Ahora sí, vamos para Dynamo. Lo primero que debemos hacer es importar la información del archivo Excel que ya tenemos creado. Para eso, utilizamos el nodo Data.ImportExcel. Ahora, en cuanto a la referencia al archivo con la información de los planos, traemos el nodo que se llama FilePath, que es el único nodo que nos permite seleccionar archivos del computador. Muy bien, la cosa con este nodo es que realmente no nos está dando como resultado el archivo, sino la ruta al computador donde tenemos el archivo. Para referenciar el archivo, debemos de convertir esta ruta con el nodo FileFromPath, y este nodo nos va a permitir pasar de una ubicación del archivo a tener el archivo como tal para poder utilizarlo. Ahora, la otra información que necesitamos es la hoja de ese archivo de Excel donde están los datos que vamos a importar. Para mi caso, ya sabemos que esa hoja se llama planos. ¡Excelente! Con eso ya tenemos la información importada. Solamente que no está configurada como la necesitamos. Para saber qué debemos hacer, una técnica bastante efectiva es traer el nodo al cual le vamos a dar esta información que para este caso es el nodo que crea los planos. Ese nodo se llama sheet.byNameNumberTitleBlock. Mira que este nodo necesita tres datos, que son los nombres de los planos, los números de los planos y el rótulo que le va a poner a todos esos planos. Es decir que debemos encontrar la forma en la cual saquemos esa información de los datos que ya importamos de Excel. Lo primero es que como te dije al comienzo, algunos de esos encabezados no nos van a servir para nada, por lo cual podemos quitarlos de la lista utilizando el nodo Rest of Items, que básicamente quita la primera lista de información del archivo de Excel. Mira que aquí ya empezamos con la información del primer plano y no con los encabezados. Ahora, resulta que siempre al importar información desde Excel, esa información en Dynamo se representa en listas con los datos de cada fila de Excel. Sin embargo, aquí lo que necesitamos es tener una lista con todos los números de los planos y otra lista con todos los nombres de esos planos, como ya habíamos dicho. Es decir, que si lo pensamos mejor, debemos convertir esta información agrupada en filas a información que esté agrupada, pero por columnas. Eso lo podemos hacer con el nodo Transpose. Muy bien, como ves, en este nodo Transpose, los números de los planos están en el índice 0, mientras que los nombres están en el índice 1. Es decir, que debemos de obtener esa información en listas independientes. Para hacerlo podemos traer un code block haciendo doble clic y ponemos A y entre corchetes el número 0. Ahí básicamente obtuvimos la información en el índice A de una lista A. Y esa lista A pues es obviamente donde están todos los datos del archivo de Excel agrupados por columnas, o sea el nodo transpose. En el resultado ya podemos ver los números de los planos. Podemos copiar y pegar el code block para cambiar el índice de 0 a 1 y así ya tenemos una lista con todos los nombres de los planos. Ahora, esta es la información que estábamos necesitando, por lo que solo es cuestión de conectar los puertos de salida donde corresponden. Nombres en Sheet Name y Números en Sheet Number. Bien, para que el nodo se ejecute aún falta indicarle cuál es el rótulo con el cual va a crear esos planos. Para este caso podemos utilizar el nodo Family Types. Y aquí nos sale un listado con todas las tipologías que existan para ese proyecto. Y dentro de esas tipologías nos vamos a encontrar las tipologías de rótulos que ya tengamos importadas en el proyecto. En mi caso, esa tipología se llama A1, que está en una familia que se llama rótulos. En teoría, si conectamos esta información al puerto de entrada faltante, ya deberíamos tener los planos creados. Y ahí están, súper bien. Ahora solo nos falta sobreescribir la información de esos planos con los otros datos que también trajimos del archivo de Excel. Si nos fijamos en la información que importamos desde Excel, veremos que los nombres de los parámetros que queremos modificar están en la lista del índice número 0. Es decir que podemos extraer esta información de la misma forma que hicimos antes, colocando un code block y copiando A y entre corchetes el número 0. Ahora, en esta lista de encabezados, los parámetros que debemos de modificar empiezan desde el índice 2 que representa la columna C del archivo de Excel. Es decir que debemos de obtener una lista con la información desde la columna C en adelante que en otras palabras se traduce a que nos están sobrando los índices 0 y 1. Es decir, que debemos de quitarlos. Pasa que existe un nodo que hace eso, que se llama remove Item index, al cual le podemos dar una lista y los índices de esa lista que queremos eliminar. En este caso, queremos eliminar los índices 0 y 1. Por lo que aquí en el CodeBlock podemos crear una lista con los números 0 y 1. Y eso lo conectamos en el puerto de entrada correspondiente y fíjate que el resultado son los encabezados desde la columna C en Excel, que por ahora son únicamente Drone By y Design By. Pero si quisiéramos, podemos añadir una nueva columna para escribir quién revisó, cuyo parámetro en Revit se llama Check By. Y al guardar el archivo de Excel, ese nuevo encabezado se añade a la columna de datos en Dynamo. Muy genial. Bueno, por ahora solo hace falta tener una lista con los valores de esos parámetros para cada plano. Si nos fijamos en el nodo transpose, veremos que a partir del índice 2 tenemos los datos de quién dibujó y quién diseñó. O sea que así como ahora nos están sobrando los índices 0 y 1 que contienen los nombres y los números de los planos que ya utilizamos antes. Por lo que podríamos traer nuevamente el nodo de remove item at index y a la lista transpose quitarle los índices 0 y 1 para lo cual podemos reutilizar el code block que habíamos hecho antes. Muy bien, tenemos una lista con los parámetros y otra lista con los valores para cada plano. Esta información se interpreta de la siguiente manera. Para este parámetro que está en el índice 0 le corresponden los valores que están en el índice 0 también. Y cada uno de esos valores en ese índice 0 representan los datos para cada uno de los planos. Este es el dato para el plano 1, este es el dato para el plano 2, etcétera, etcétera, etcétera. Ya para sobrescribir la información de esos parámetros en los planos, debemos de traer el nodo Set Parameter by Name. Los elementos, pues, son los planos, que los tenemos por acá. Los nombres de los parámetros ya los tenemos separados y están en esta lista de aquí. Y los valores para cada plano y cada parámetro también los tenemos aquí. Muy bien, ya para finalizar, la cosa está en que Dynamo realmente no sabe lo que analizamos ahora. Y es que a cada uno de estos parámetros le corresponde cada una de estas listas. Para indicárselo, en este puerto de entrada debemos de coger los valores individuales de los parámetros. Esto lo hacemos indicando que esos valores están en el nivel de listas L1, que como ves, corresponde con los valores de cada parámetro y no la lista que los contiene. Mientras que para este puerto de entrada debemos de indicar el nivel de listas L2, que son cada una de las listas que contienen los valores para cada uno de esos parámetros. Muy bien, ahora con esos cambios, si nos fijamos en la información de los planos que ya se habían creado, tenemos la información correspondiente como debe de ser. En ese punto, si lo queremos, podemos añadir una nueva columna de datos en el archivo de Excel, como por ejemplo, nuevamente, ¿Quién revisa? Y apenas guardemos el archivo de Excel, veremos ya la información puesta en los planos como debería de ser. Muy rápido y automático, como a todos nos gusta. Como siempre, espero que hayas aprendido algo nuevo. Por acá te dejo otros dos videos muy interesantes para que no te los vayas a perder. Recuerda suscribirte que es un contenido muy interesante y vamos con ese like que nada te cuesta.